Muy buenos días, mi nombre es Eric Fabián Henao, soy instructor del área de gastronomía del Sena Regional Guainía, Centro Ambiental y Ecoturístico en el Oriente Amazónico. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la idea de proyecto que estamos trabajando en este momento para pasar por la línea de investigación aplicada eh, por, en Senova, donde queremos eh, hacer un trabajo con las comunidades indígenas, donde vamos a recoger todos sus saberes ancestrales y sus tradiciones culinarias. Enfocándonos en los alimentos típicos de la región ¿sí? Pero esos saberes en este momento están en la cabeza de nuestros abuelos indígenas Ni siquiera en los jóvenes En ese sentido, eh, analizamos la situación Y nos damos cuenta que hay muchos saberes que se están perdiendo Porque nuestros compañeros indígenas más jóvenes Como que no, le, no, no, no demuestran mucho interés por, por que esos conocimientos trasciendan Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos eh, documentar esa información, hacer un trabajo con ellos eh, aplicando una técnica que se llama diálogo de saberes, ¿sí? donde vamos a entrar a, a interactuar con los sabedores indígenas y ellos nos van a colaborar con la información de todos los alimentos que tradicionalmente hacen parte de sus, tradiciones, de sus, de sus preparaciones y tradiciones culinarias. ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo general en este sentido, en este proyecto? Queremos principalmente recopilar y documentar la información de los productos alimenticios típicos de la región con su formación técnica y sugerencia según las tendencias del mercado gastronómico y turístico mundial como herramienta para fortalecer procesos tradicionales artesanales así como la innovación por parte del sector productivo. ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo? Vamos a articular con las comunidades indígenas que han tenido iniciativas emprendedoras para desarrollar la estrategia, como les había comentado, es un diálogo de saberes, como un medio de recolección de información y datos que alimentarán ese documento que posiblemente eh, haremos la gestión para publicarlo. Vamos a analizar y Después de ese diálogo de saberes, vamos a analizar y registrar la información y los datos obtenidos cumpliendo con lo establecido para que la información cumpla con el objetivo general del proyecto. Vamos a realizar un trabajo de análisis técnico y elementos que harán parte de las fichas técnicas de cada uno de esos alimentos, siendo esta información lo que se registrará en, la doc en el documento. Vamos a remitir los productos, que los productos son... Eh, el documento guía de los alimentos típicos de higüeñas su sustento técnico y lo someteremos a revisión. Eh, esa revisión será a través de un, de un, de un grupo de profesionales que será pues, cuidadosamente seleccionado eh, con nuestro líder Senova para que nos hagan los ajustes necesarios para que la publicación tenga eh, esté muy aterrizada a la intención que es promover eh, los conocimientos ancestrales como una estrategia para el desarrollo del sector productivo gastronómico eh, y en el tema turístico. Además, que es lo más importante tal vez, que es eh, fortalecer la identidad cultural. Lo podemos hacer a través de las tradiciones culinarias. Entonces, en ese, en ese sentido y, y en la intención de trabajar este proyecto, queremos, queremos eh, apoyar a nuestras comunidades indígenas, reconocerles y darle valor a esa, a esa, a esa riqueza cultural que tenemos, eh, la multiculturalidad que tenemos en nuestro territorio y eh, con este documento vamos a garantizar también que esos conocimientos no se pierdan y que por lo menos eh, nuestros niños, nuestros jóvenes eh, y las generaciones venideras tengan donde consultar acerca de cómo tradicionalmente y en el tiempo nos hemos alimentado en este territorio. Muchas gracias.